Caché que estaba mirando con, hablando de web cultural, está hablando, estaba mirando cómo entró. Que me acordé lo que hacía con, siempre será un enfermo que caché que estaba a las consolas y salió, no sé de qué consola es la que se juega de forma familiar. El Wii, el Wii creo, pero no el sé Wii de quién fue el es. Primero, Michael. El wi primero y el PlayStation, no sé cuánto. Ya, hablemos la de copia, el, ¿no? ya pero. El rollo era que, por ejemplo, estaba Nintendo que era... se los comía a todos. Con un mercado chico en un comienzo, y ahora un mercado no. grande Después, no sé quién más entró, entró Sega y bueno, y todo el mundo. Hay calidad de consola en China y Japón, esa hueá, Pero las más conocidas. Sí, por las que. Pero locos se metieron por otro lado. Okay. Pero no, no, no sé qué tanto tiene que ver con el tema, pero me acordé que no, los no. locos que metieron a la familia, no es que había un tema que se decía que la, eh, había un tema de que la población mundial estaba gorda o pesa, ah, y ellos sacaron. Los japoneses culiados sí. y su idea, sí. Su respuesta, Fue el Javier bueno. Amena es una de las locas actuales, este disco es este disco nuevo. ¿para qué? Ya, pero yo igual digo Javier Amena un poquito de 2010. 2015, yo ya vamos a discutir de nuevo esto, cambió, si no, lo hablamos. ¿Y qué pasa? ¿Tú crees la trayectoria de sí, sí. Vale, Ahí también está ahí. <risa> eh, sí, pues, bueno. pues no, que fue muy comentado, porque claro, había una queja, y de hecho la, la, la venta de, de Nintendo llegaba hasta cierto punto, porque la queja era que los güeyes están todo el día en la tele, no hacen ejercicios. Sí, Oye, en China, van a sacar una ley, tres horas. Pero, ah, sí, ¿qué po. ¿Cachate Sí, porque es que están malos, cabros chicos. Aguarda, lo loco decían Pero eso, hablan... eso es tomar el videojuego como una, como una adicción, po. Cabros chicos que están jugando 24 horas sin parar. ¿Pero por qué un cabro chico? ¿Pero qué? ¿Por qué hace un bueno, cabro chico? Porque es muy entretenido po me ¿Pero jugué... tú jugáis? Sí, sí, no. Yo tuve yo tuve veros de ¿Pero ahora no jugáis? Sí, videojuego, sí, sí pero me dio un ratito. ¿Pero todo. qué jugáis? Eh, ahora estoy jugando un juego de zombies. Se llama Dead Island. Sí, de, Pero es de Nintendo. Qué no, PlayStation. Ya. Yo soy PlayStation 2, PlayStation 3. Y ya tenéis todos los juegos del mundo y yo con eso estoy feliz. Ya me tengo para pa jugar. Sí, que PlayStation rápido. 3 es como que tiene toda la web. Claro. No, ¿Cachai? Pero sí, pues no, pero cuando cabro, chicos, además que podéis pasar 8, 10, 20 horas. Eso es claro. que a mí nunca me pegó tanto a la web. Es muy entretenido. Nunca me agarró. En sí, bueno, salió, salió la weá y jugaba a la familia. Yo creo que, claro. que ahí tuvo una, tuvo una vez que se lo regalaron a la Dani. Igual sí, es... era divertido. Sí, pero le fue, eventualmente después le fue mal, porque fue como este una es... novedad y no, después no weá? No no el, el concepto sí, El concepto este de como de pararse frente a la tele y jugar videojuegos de weá. pie. can. Porque en el fondo, de hecho, los videojuegos te cansaron. Yo, yo, yo tenía una disputa con Andrea que es, solamente la puede tener una persona que no le gusta ni el cine ni los videojuegos. Oh, Puta, qué horrible esa persona, weán, perdona que lo diga. Por eso me separé, vos, weón. Sí, pero no, no, qué bien que te separaste. No la conozco, pero qué, qué bueno. Pero odiala, odiamos por la jueza. Sí, sí, sí. Voy a ponerme cara mal. A nada. Bueno, yo. No, no, no. Ya decía, pero decía, weón, tu papá, weón, ve películas, tu hermano, weón, juego teníamos la tele, yo tengo un, un rollo, no, tenía la tele al medio, entonces yo me ponía al medio del sillón yeah. y quedaba bien balanceado, claro. entonces me iba. Ah, un Sheldon Cooper, un Sheldon Cooper. <risa> entonces no me, me decía, de no, es que vamos a poner la weá arriba, ya, pero ponla arriba, pero, pero le dije, va, vamos, vamos a perder un poco la salida de la terraza, no, la gran terraza, pero va a quedar como un medio en la sí. en la salida, yeah. entonces, pero es que... Lo empostamos, no sé cómo se pone, empotramos, pero déjame así porque si no me cagáis, pues wey. Y no, pues porque la Andrea Ponte pues, todo lo puede ver así. God. O la mamá también, por pues, lo ven del otro lado, de ah. esquina, diagonal, de Alan. No, pues weón, a mí no me da lo mismo. Pues weón, pues mañana. Qué bueno que se separaron de ti. <risa> Qué bueno. Estaba jugando Don King Kong, le dije, ¿viste weón? ¿El de Super Nintendo? Sí, wey. Wey. porque le compré la consola chica. ¿Viste ah, weón? No, no, no espero que caí con la hueá porque se me echó a perder la parte de atrás, ah bueno. Estaba jugando a Ninja Gaiden, ahora es bien separado. ¿Qué bonito Ya estaba jugando a Ninja Gaiden. Por fin podré cumplir. Mientras mi lloraba. Este... Por fin cumpliré mi viejo sueño de terminar Ninja Gaiden. De ser Gaiden. ya. Yo estaba hablando de ¿sí? Juego a Ninja era entonces no sé, Entonces, y cagó la weá, weón. Puta puta cuando salieron todas las consolas me las compré y me compré la Nintendo y el Super Nintendo. ¿Quién se Chiquitita. Ah, chiquitita. No, igual están bacanas. Sí, ¿tambacán? pero el Super Nintendo cagué porque más encima no sé cómo. Ahora me pide guardar la weá y no. Ah, puta, ahí ya no. No, ya cagué porque jugarme Donkey Kong de buena ni cagando, no. Bueno, puta, yo. Pero eran ah, pero te quedaste pegado en, eso, ¿en esos juegos. Es que yo me salté esa etapa, porque yo, salté, yo tenía Sega, que no era nada popular. No. Y yo decía, oh, el Golden Axe, el Golden Axe, jugué y fue como. Sí, con eso. Qué huevo, horrible, huevo. Los juegos de Super Nintendo, por ejemplo, con King Kong era otro nivel, poco. Pues, pues, sí, yo pues siento no, que era Otro, la la era otro, nivel, otro nivel. Otro, otro nivel. Así que, Pero ya estamos hablando de cuando ya los, los videojuegos eran bacanes, así como cuando Nintendo era el rey de que mostraba era un... Era Nintendo, tiene, Nintendo tiene un rollo que es como la transición del flipper con, con la evolución del... No. a mí me gusta mucho esa weá. por cachar así como la evolución de los, de los... aún así, el Mario 3 sigue siendo considerado uno de los mejores videojuegos de pues todos los tiempos a mí me aburre pero sí. yo tenía. no, pero eso voy, pues, o sea, ya han pasado 20 30 años y miran la evolución si tú querés ver la evolución como de la vida, del, de los, del software del, con la computación, mira los videojuegos que ahí está la verdad eh, los primeros juegos de Atari sí. al las avas de ahora, weón, es que. weón, ah, weón, weón. weón es que una pista Ese choque estuve que yo, enano, yo pasé del Sega ¿Sí? al Play 3, weón, hacia Sega Encrease, weón, qué hago aquí, weón. Claro, ese, ese eres tú, ese soy yo. El <risa> manso robotas, weón. ¿Qué? <risa> no, no, no, no. Como que. Cachayo, sí. por ejemplo, igual me ver igual como Doom hemos en fin, sí, muy en... como No, no pegué mucho con nada con la cultura. ¿Tá? Ya. ¿Avanzamos? ¿Eso con... era Coca-Cola? ¿Eso, ¿Eso era, era Coca-Cola? Coca sí. no, Coca eh, ¿Sí? ¿Cerramos con ¿Sí? Coca-Cola? ¿Sí? A... Una anécdota pero de Pepsi. Voy a hacer una anécdota de, <risa> de Pepsi. <risa> la última, la última. Eh, Pepsi se gastó una millonada de plata junto a McDonald's para hacer una película. Una película con el peor placement. El placement es cuando ponéis los... Cuando en la marca, así sutilmente en la el peor placement y con la peor publicidad del mundo, que se llama Mi Amigo Mac. ¿Lo habéis visto? Que era una competencia de t. Sí, la vi, era ya. buena, weón. Bueno. <ríe> ve la hora. Ve <ríe> <ríe> <ríe> la hora y dije Mala, malicia, eh. Y es, de, esos, es de, esta, de estas películas donde aparecen así. Hola, Amigo Mac, te quiero. Así es Coca-Cola. O... No, no, Pepsi. Te Yo... quiero, amigo Mac, amigo Mac. De hecho, se llama Amigo Mac por McDonald's. Yo he visto un comercial o... coreano. Sí, sí, te cacho. Horrible. horrible. Horrible, sí. horrible, horrible. Yo he visto series chilenas haciendo esa weá. No, no. Oh, y no sé si gringas, pero viste esa wea. Sí, weón. No, el, pe el peor placement que he visto en la vida es este Juan de Nico Badilla. No, Seba Vadilla ¿Ya? Que un pendejo culiado ¿Sí? le dio para hacer pendejo. Limpia de vecina? ¿Qué Mierda, las películas que de verdad que horrible a mí me da. Así, Caca. Rabia a nivel físico, empieza a tiritar. Ah, <risas> tu Sí, sí, sí. No, el peor placement del mundo que está así como con la Cático de este loco y una gris que no me acuerdo Hola, qué bueno que vino a, a, a almorzar tu amiga. ¿Se puede quedar? No, tía, no puedo porque estoy estudiando para la prueba de aptitud. ¿Ay, ah, dónde está estudiando? En el Pedro Valdivia, tía. Y el otro loco. Sí, porque el Pedro Valdivia tiene los mejores temas, los mejores precios. Y yo también, y yo saqué 700 puntos por el Pedro Valdivia, ¿se acuerda mamá? Sí, Pedro Valdivia es lo mejor. Literal. ¿Te estoy diciendo literal? No qué rayo. ¿Qué voy esa hacer? En no sé si voy a un güey. Sí, pero... Ya soy un joven odioso. Soy un adulto. ¿Tú qué a lo mismo cuando estabas? Un, un adulto. Un joven adulto, ¿no? Un adulto Como contemporáneo. adulto joven. Adulto contemporáneo. Adulto joven. <risa> Rabioso. Así con Córbala, muy rica. Y ya, para y lo que esa, esa, ya, esa es Ya vamos a ir el flight apurol. ¿Cómo? El flight apurol. El flight apurol. Es el tema. flight apurol. ¿Hay cachado que la se pilla con pura el, de burón, sí, el es flight? De... No, nunca había.